¿Qué pasa con ¡Compitruenas! ¡Con pitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Seniloque. y bienvenidos chicos a este pedazo de serie en el día de hoy vamos a intentar pasarnos esta calle Victoria y llegar a la liga Pokémon tranquilamente, relajadamente porque estoy enfermo, creo que se me nota, no sé si me nota en la voz tengo voz de camionero hermanos o sea, tengo una voz y unos mocos, tengo aquí el papel higiénico de, de, sonar, de sonarme, de sonarme los mocos, que estoy todo el día... De hecho, tengo aquí, o sea, bueno, voy a hacer el guarro, ¿vale? Tengo aquí como todos los mocos juntos y tal, o sea, estoy terrible, ¿vale? Estoy grabando de tranquis, hoy de tranquis, hermanos. Así que nada, me pongo los cascos, se supone que en la... Eh, creo que en la calle Victoria podemos capturar Pokémon, creo, ¿vale? Creo. Entonces, vamos a comprobarlo sin más dilación, hermanos. 3, 2, 1... Primer Pokémon de la calle Victoria es Raichu <ríe> Mi Raichu, no. No no, no, no, no, no, no, no, no es Raichu, no es Raichu Vale, no veo Pokémon, no sé si tardan en salir o es que no hay, a lo mejor no hay, estoy haciendo el retrasado No me acuerdo de cómo iba esta calle Victoria, vale, aquí hay que hacer fuerza No sé, no salen Pokémon, yo pensaba que habría Pokémon, pero se ve que no Aquí también fuerza, pero esto es atajo, ¿no? Esto no puedo empujar Igual es en otro piso, a lo mejor este es el típico piso de tranquis donde no hay Pokémon y luego sí, no lo sé. Si no, si no, ya no hay más Pokémon que capturar antes, de, antes del final, ¿vale? Empujamos aquí, pulsamos el botón, obviamente, y yo creo que con esto abrimos ahí. Vale, perfecto, sí, sí. Era más que obvio. Vamos a quitar a Raichu porque ya lleva bastantes capítulos aquí con nosotros. Vamos a poner algún otro Pokémon así, por, por lo que viene siendo los Loles. Eh, vamos a poner a Rupe En Rupe te puedes subir Pero solo en el agua, ¿no? Vamos con Saúl, entonces Voy a sacar a Saúl ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Ahí está Saúl ¡Oh! ¿Te subes en Saúl? No tenía ni idea Joder, increíble no, no me acordaba de esto Guay, pero no me no apetece ir subido en un Pokémon, la verdad No, no te creas que me hace mucha gracia Vamos a sacar a... A Sebastiana, que tiene que estar guapo Sacamos a Sebastiana, claro que sí Vamos para allá, compañera. Ahí está. Vale. Uh, va, va como a pedos, tú. Va como a pedos. ¿Guía la dos primer Pokémon de ruta. No vale. Ya le, ya le tuvimos. Ya lo rechazamos una vez. Gyarados no vale. Este no es primer Pokémon de ruta. Vale, escapamos. Y fuera 2. Ok. Pues sí que han tardado. ¡Uh! Vale, Raichu Shiny, Starly Shiny. Y los tenemos a todos, tío. Los tenemos a todos. ¿Esto qué es? Vale, vamos a empujar aquí. ¡Uh! Ha visto algo. Ha visto algo. ¡Uh! Tengo que elegir. No, tengo que elegir, no, tengo que... Ah, sí, tengo que elegir Ahora, izquierda o derecha Voy a elegir el de arriba Por los Loles Reducción Bueno No está mal No está mal Vamos a ver qué ha visto Porygon Porygon, ¿qué has visto aquí, hermano? Nada Nada, pues nada Hasta luego eh, Vale, eh, los Pokémon de ruta sí que están Pero no es ninguno ¡Oh! Seeking Seeking primer <coughs> Pokémon me muero de ruta ¡Bien! ¡Bien! Me gusta, además es Shiny ¡Oh! No Casi, casi, casi lo tenemos mega basic cruzate. No, no, no, no, no Ahora, vamos genial, captúrate Captúrate con pitrueno, uno Dos No, uh, uh Vamos a usar una, una vallita, o no tenemos vallitas Bueno, tenemos Vamos a usar esto, porque al final y al cabo No vamos a poder usar más, así que ahí está Esa valla frambudorada Gírate, perfecto, captúrate Oye, eso ha sido, eso ha sido como poco un bien, eh Dos Tres, atrapado, ahí está juego tengo voz ni para gritar atrapado, increíble Seeking, estás en mi equipo, bueno en el equipo no lo sé, de momento estás en la Pokédex y en el PC, vale Pero bueno, es Shiny, lo cual está bastante guay Y... Hada Dragón LOL, es como como Carlos, la reencarnación de nuestro poligrath No, creo que sí, ada Dragón ¡Qué guapo! Vale, eh, voy, a, voy a ponerle un mote, por supuesto, porque se lo merece, porque, porque, porque está clarísimo que, que tiene que llevarse un mote este Shiny. Y voy a mirar porque tenemos. Tengo muchos comentarios. Últimamente eh, eh, comentáis mucho, además de que estoy haciendo varios directos y tal. Así que voy a buscar cuál es. Aquí está. Señor G contestó que su favorita. ¿Qué pregunté yo aquí? No recuerdo qué pregunté, pero bueno, señor G, te llevas el mote de nuestro Seeking, Le ponemos un mote. Candidato bastante serio también a venirse al equipo si tuviéramos algún problema, que no lo sé. Así que no lo sé. Le voy a poner tal cual su nombre. ¿eh? Señor Espacio eh, G. Así. Dicho y hecho. Señor G, bienvenido al equipo. Vamos a ver qué ataques tiene, por curiosidad, más que nada. A ver, señor G, qué ataques tienes... Aquajet, manda cojones, que, que tenga Aquajet, que es un ataque propio de Siking. Tajo aéreo, derribo e hipercolmillo. ¿Nee? No ha salido bueno en ataque físico, malo en ataque especial. Eso es bueno, eso es firme, creo, naturaleza firme. Eh, mola, mola bastante. Tengo que... tendríamos que levelearle <coughs> o ver qué ataque se aprende. Pero ojo, eh. Ojo con mm, señor G, poderoso. Vale, pues ya está. Último Pokémon que capturamos en esta serie. Después en Pokémon Espada y Escudo. Tocará capturar, pero de momento con esto es más que suficiente Vale, esto es combate obligatorio, yo creo, ¿no? Así que de momento voy a poner a Steve Porque Steve lo vale, tío, es bastante poderoso Hola, señorita, ¿qué me cuenta usted? Confío plenamente en mis facultades, que Me pregunto si eres lo bastante fuerte para mí No te lo preguntes, afírmalo, hermana Soy más que fuerte Más, pero que más que fuerte Tengo unos pelos porque me acabo de duchar Y me he dejado unos pelos guapísimos Vamos para allá, chicos Chica, Noemi, dos Pokémoncillos Un Weezing Que no sabemos su tipo, no hemos tenido un Weezing ¿Verdad? En toda la serie Me parece que no, vamos Steve Vamos Crack Vamos a petar, vamos con Escaldar. yo creo que Escaldar Nivel 54, ojito, eh No vamos muy bien de nivel, eso hay que tenerlo en cuenta Esta es Scaldar fresco Que le quita, le quita bastante Agilidad Me da igual, bueno ahora será más rápido, pero Que sea más rápido, si no tienes nada que me haga mucho daño no me preocupa Vamos con hueso merang A ver Ahí que va Espora Vale, sí Sí que tiene algo que me va a tocar un poco el huevo derecho Vamos a ver qué más tiene Pero cuidadito, ¿eh? Voy a hacer otra vez eh, hueso merang Ahora podríamos despertarnos Ya que es el segundo turno Pero Wizzing, no me des el coñazo, ¿eh? Hermano ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Wizzing? Clavo cañón Vale, vale En principio eso no es problema Un golpe Dos golpes Tres golpes, vamos a por los cinco No, vale, tres golpes, bien, estamos dormidos Muy bien A ver, lo malo de cambiar a otro Pokémon es que eh, Va Va a hacer Spora otra vez Entonces, para eso, pues como que seguimos Con Steve, ¿no? Tampoco Tampoco veo yo mucho problema, se ha despertado Oh, no le afecta Es tipo volador Vale, pues escaldar, entonces, va a hacer Spora Se veía venir Compañeros, lo malo es que ha hecho agilidad Y es muy rápido Así que voy a tener que... Que no sé, que... ¡Oh! El poder del amor, compañeros. Ahí está, ahora va a hacer Spora otra vez. Tampoco tampoco tiene mucho misterio el asunto. Ah, no, clavo cañón. Vale, bien, perfecto. Un golpe. Dos golpes. Hay que tener cuidado con los posibles cinco golpes. Que eso es lo típico que... Estás pensando, no, si, si no me mata, sí. Y de repente, ¡pa! En la boca. Cinco golpes. Escaldar, no me hagas Spora. Vale, clavo cañón. Bien, no me mata ni con cinco golpes, yo creo. Mucha mala suerte Un crítico sí que podría ser Tres golpes Tres golpes Perfecto Ahí está escalar Y Within Debilitado Nice Ok McKay. Podemos continuar Ah no Le queda un Pokémon uh. Combate aburrido Chavales Saca a Raidon Vale Pues voy a ir con Saul Y me va a agotar ¿Por qué? Porque Saul Es atacante especial Y Raidon Creo que tiene Poca defensa especial Así que Creo que con esto podemos lidiar más que bien. Tío, digo bien, así como en plan acatarrado. O sea, es que. <ríe> terrible, chicos, terrible. Eh, mega Agotar. Vamos a ver este Raidon. Ahí está, poco eficaz. Eso quiere decir que debe ser tipo fuego. O algo así. Ventisca, que no me. Cuidado, ventisca, eh, Que soy tipo. Que soy tipo eh, planta. Que aquí digo, no, no, si soy tipo agua, no, no. Soy tipo planta. Esta es en fuerza lunar. ¡Uh! Casi lo mata, Ventisca, ahora no lo falla Cuidadito eh, Lo aguantas bien, Saúl Lo aguantas, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta, pero no tan bien <coughs> Vamos con Fuerza Lunar y Raidon debilitado uh, uh, si llega a atinar la primera vez Habríamos tenido más que problemas, eh Pero bueno, fácil Sencillote Y para toda la familia, perfecto Uh, primer combate Y se nos ha atascado un poco, pero bueno, venga va Continuamos, aquí hay otro A ver si este le puedo esquivar Creo que sí voy a poder esquivarle, perfecto Cogemos esto, algo bueno Ultra bolas, no. no quiero ultra bolas, pero bueno, seguimos para arriba, venga A ver qué hay en el piso número 2 Aquí tenemos un Shelder Shiny Esto que es para volver Aquí, vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto Empujamos para la izquierda Para abajo Para la izquierda otra vez <coughs> Y una vez más Y clic, clic, clic tenemos puerta abierta y combate obligatorio, parece. Así que... Por favor, Doma Dragón, que no vas a ser un Doma Dragón. No me toques mucho lo que viene siendo la moral. A ver, eh, voy a sacar ahora a Albi. Y, y si veo que me están tocando muchos huevos, saco a Sebastián, que tiene recuperación y que puedo sobrevivir infinitos turnos. A ver, señor Doma Dragón, tío, es que... O sea, estoy moqueando como, como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Voy, voy a usar aquí el papel higiénico en vivo o e en directo. Me da igual, tío, es que me muero, ¿sabes? La verdad es que me encuentro en general ahora un poco bien Estos días he estado con dolor de garganta y tal De hecho, ayer hice directo Y mira, no sé ni cómo coño lo hice Charizard, vale, cuidado que no sea mega joder No, sí, tenía que ser Tenía que ser Vale, a ver, Charizard Me suena haber luchado contra esta amiga Pero no recuerdo muy bien que era muy eficaz Así que voy a hacer terremoto porque me suena vale Me suena terremoto pero no estoy seguro Vamos a ver, patada baja, me da igual Soy tipo psíquico, o sea que te, Me chupas un pie Terremoto y no no, no, no. Estaba equivocado, hermanos. Vamos con Fuerza Lunar. Constricción. Vale, no podemos cambiar. Pero con esta mierda de ataques, este Charizard X es basura, ¿vale? Es maldita basura. Fuercita Lunar muy fresca que se va a comer el Charizard. Y no lo mata, tío. Estas cosas me, me, me acojonan. Ahí está el Constricción, que me va a quitar un poquito. Vale. Y ahora sí, deberíamos matarle ya con Fuerza Lunar. No hago nunca latigazo porque realmente, teniendo Fuerza Lunar, que es por Stab... Y terremoto, que es terremoto O sea, el latigazo es que como... No sé Salvo que sepa Ciencia si Cierta el tipo que es Eso no está en mi agenda Ahí está, y canto tampoco Igual deberíamos mirar qué metes puede aprender a todo esto Que por cierto, a ver si evoluciona hoy Si no evoluciona, eh, usamos... Caramelo raro, lo aviso, eh O sea, lo tengo cristalino Ahí está, Mook. Vamos a continuar con Fuerza Lunar Seguimos insistiendo yo creo que fuerza a ser tipo Hada es, Está OP O sea, está más que OP Menos cuando no está OP <risa> Esta vez no ha sido muy eficaz, desde luego Vale, voy a ir con Terremoto, entonces Terremoto debería ser también Bueno, en este caso Ahí está, y Muk, debilitado Bueno, bueno Como revienta nuestro Albi, golpe crítico Ya decía yo, porque Muk tiene mucha defensa, ¿no? Así que realmente hemos tenido Suertecilla ahí Perfecto, pues tres Pokémon para saca Tres Pokeballs. Te dan Pokéballs en, en, en la calle Victoria. O sea, es que es insultante. Vale, este nos lo saltamos. Mira para arriba, hermano. Perfecto. Bajamos por aquí. Que he visto un objeto y puede ser... Puede ser interesante. ¡Rayo, hielo! ¡Ojo! ¡Ojito a esto! Esto sí que es interesante. Como lo aprenda Venusur, me voy de la vida. Eh, ¿Esto se si metes? Eh, Tiene que estar por aquí abajo. Aquí está, Rayo Hielo ¡No! No lo aprende Charlie Pero sí lo aprende eh, Saúl Que es atacante especial Voy a ver qué ataques tiene Saúl, que no me acuerdo, solo por curiosidad Ah, oh, bueno, mira, tiene Canto Helado Pues podemos quitar Canto Helado por Rayo Hielo realmente Porque es más atacante especial que físico, obviamente Y por mucho que tenga prioridad con, con Canto Helado Como que me da bastante igual Así que ahí está Rayo Hielo Y Albi, voy a ver si es más atacante físico o especial, ¿vale? Porque no lo tengo claro No lo recuerdo Vale, más físico, pues nada Está bien con lo que tiene, así que Perfecto, vale, y también hemos conseguido Reducción Que lo puede aprender Rupe <coughs> De, En principio no De momento voy a dejarlo ahí, a lo mejor para la liga Pokémon puede ser interesante Pero vamos a continuar por aquí Ahora tenemos que empujar una roca Vete a saber desde dónde, ¿sabes? Porque he visto el botón, pero no veo la roca ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser esto, tío Aquí hay un objeto ¡Restaurar todo! ¡Vamos! Nice, hermanos a ver, este se gira, perfecto A ver, estoy un poco desubicado No lo voy a negar, no recuerdo esta, esta Esta calle Victoria No la recuerdo bien, supongo que hay que tirar El bloque, ¿no? Desde el piso de arriba Puede ser, vamos para arriba Puede ser eso Porque no he visto ningún bloque Creo que hay que seguir las llamas El objetivo es seguir todas las llamas eh... Bueno, sí, vamos por aquí, no sé No sé Hola, señorita los entrenadores siempre han hallar rivales fuertes y dignos. Ese soy yo. Un rival fuerte, digno y capaz de todo, compañeros. A ver, señorita. Un Pokémon. Porfa, solo uno. Solo uno. Que quiero que se me haga cortito este combate. Tres. ¿Tiene tres? Dos mil años más tarde. Joder, qué cara de enfermo tengo, tío. Uh, y las ojeras, tú. Mira. Madre mía. Qué heavy. Ok, Mackey. Pero tengo la sensación de que esto encima no ha servido para nada, ¿sabes? Porque por aquí no hay roca, ¿no? Aquí hay un objeto... Joder, si es que soy retrasado, tío Poción máxima, bueno, esto sí que es útil, sí, esto sí Y por aquí abajo, vale, sí, es por aquí realmente Entonces, hay que coger esa piedra y moverla No me jodas que hay combate contra la gente mara esa Y me voy a cagar en San Potas. A ver... Hola, gente mara y combate No, ¿me curas? ¿Qué tal a todos? Voy de aquí el ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! Perfecto, esto era lo que yo quería Vale, pues entonces, a ver Esto hay que empujarlo para arriba Y por aquí para la izquierda Ahí que vas Y para abajo ¡Oh, oh! ¡Madre mía, Adrienito! ¡Adrienito, te echo de menos, Adrienito! Está aquí Empujamos, va otro golpe Otro más Bajamos Una vez más Y lo tenemos, chicos Ahí que vas Clic, clic Y se abre la siguiente puerta Perfecto Vamos a coger el objeto ese de ahí ya que estamos, ¿no? Porque ya que hemos ha venido hasta aquí Pues pues qué menos De hecho por ahí abajo seguro que hay algo ¡Hola! ¡Pantalla de humo! ¡Wow! Tengo reducción, pero no Pantalla de humo A ver, quita, Nido King Nido Queen Joder Ay, Nido Queen, hermano Escapamos Claro que sí Me da igual si el capítulo se hace más largo O sea, es que me da igual Quiero hacer la, la calle victoria Porque quiero que, hacer el alto mando En los siguientes capítulos O sea, no puede ser Esto A ver Vamos para abajo Menos mal que no ha muerto nadie eh. O sea, llega a morir alguien Y me pega un tiro directamente por, no, Porque estaba ahí la gente mala, ¿sabes? A ver, espérate Espérate, espérate Puedo pasar por aquí No Dime que no eres Legolas. Dime que no eres Legolas, hermana. ¿Por aquí tengo que pasar? No, es Legolas, confirmamos Legolas. Vale, a ver, señora. Y aquí una valiosa lección, siempre hay alguien más fuerte. Pues ok. Eso habrá que verlo, señorita. Vamos para allá. Combate número 18 del capítulo. Cerebrito Carolina, Carolina, ¿qué ha pasado? Pidgeot, Mega No, no hay, no hay Mega aquí, ¿no? ¿O sí? No, ¿no? Eso es de... Mega Pidgeot era... Sí, claro que coño, tiene que haber, ¿no? No sé, ni puta idea Vale, eh, eh, vamos con Fuerza Lunar mismamente <coughs> Destello, ¿nos va a bajar la evasión? ¿O la precisión? Precisión, ¿no? Tiene sentido precisión Sí Fuerza Lunar, golpeamos Vamos allá Pidgey, tres Pokémon, tío Tres Pokémon también, en serio Destellito Ay, Dios mío, lo que hay que hacer Lo que hay que hacer por la vida Va, baja la precisión, fuerza lunar No lo falla tampoco, perfecto Sigo con, con fuerza lunar Porque tiene 100% de precisión Bueno, la verdad es que también lo tiene terremoto No lo falles No lo falles, no lo falles Con la feria lo evita, uh, ferrea cuidado terremoto Y lo falla, vale, vamos a cambiar de Pokémon Eh, Saul, mismamente ¿Qué más da, hermanos? ¿Qué más da? Así es la vida La banda sonora de este juego está súper guapa ¿eh? es, es como la mítica Pero está como muy remasterizada Y la verdad que 10 de 10 Autodestru... Menos mal que soy tipo fantasma La troleada La troleada máxima, chavales Le he hecho una troleada Que ni se lo cree Ni se lo cree, chaval Arbok eh, Pues... Volvemos con Albi Venga, que quiero que evolucione hoy Quiero que evolucione hoy, ¿vale, compañeros? Vamos, Albi Tú puedes, compañero, tú puedes Tú puedes, pichón Ahí está el Shiny Saca Arbac Este sí lo tuvimos Pero tampoco me acuerdo de su tipo Así que, shit hub De hecho, igual se puede comprobar Y, y, soy, y soy idiota A ver, ¿y detalles? No, esto no es Hay alguna manera, si no me equivoco No sé ni puta idea Vamos con Terremoto Da igual Había una manera de, de, de ver Qué tipo era El Pokémon Y qué ataques Como si tenía bajado ¿Sabes? Si tenía bajado el ataque O subido Esas cosas Pero no recuerdo Ni cómo era Ni nada eh, No sé Terremoto es muy eficaz Así que perfecto Trueno Tiene puto trueno ¿Sabes? No me va a quitar mucho ¿No? No Perfecto Terremotor otra vez Que se come este Arbok Y Nice Uh, este combate sí lo voy a dejar eh. Igual otros me lo salto Pero este ha estado guapo con lo del troleo Al el autodestrucción, ¿eh? ha estado muy guapo Steve sube al 55, bien Steve Meltan, coño Y no es evolución, en serio Un Meltan de mierda ¿Por qué no es un Melmetal? ¿Alguien me lo explica? ¿Fuerza Lunar? Ahí que vas, te lo comes con pitrueno. Y... Pff, es que mira, es un Meltan, tío Supersónico, ya ves tú Ya ves tú lo que me preocupa esto Confúndeme lo que quieras, compañero. Vamos con eh, la fuerza lunar. Eh. Eh, estoy confuso. Ahí está, fuerza lunar Perfecto. Golpeamos. Nice. Uh, Meltan debilitado todo. Ok. Ya llevo 30 minutos de capítulo, tío. Se me han pasado volando, eh. O sea, brutal. Es que los combates, tío. Es verdad que a veces como que alargan innecesariamente, ¿sabes? A ver, por aquí. Esto ya sabía yo, tío. Si es que había que tirarlo por el agujero. O sea. Blanco y en botella. ¿Cómo se dice? Leche merengada. Vale, empujamos. Ostras, pero es un buen camino, ¿eh? Igualmente. Hay que empujar hasta parla, tú. Dale todo, dale todo. Dale todo. No sé si es hacer dos capítulos, tío. Porque se me está alargando mucho, ¿eh? Y no sé cuánto queda. Hay otro combate ahí. Venga, va, dale Dale todo, hermano Joder Está lejos, eh ¿Ves? Estas cosas A ver, entretiene, ¿sabes? Es gameplay, no sé, entretiene Pero, oye, podía haber caído aquí, ¿no? La roca, no sé, se me ocurre clic, Hecho Vale, creo que queda poco de, de, de, de, de Calle Victoria Pero no lo sé, entonces eh, Como no lo sé, pues Estoy por mirar una guía o algo, ¿sabes? Dame un segundo tengo aquí una abierta siempre Así que Tengo abierta Esta de aquí eh, Voy a mirar Un segundito eh, Lo encontraré No lo encontraré No sé, hermanos ¿Dónde está la calle Victoria? No lo pone aquí Ruta 23 Meseta Añil Calle Victoria A ver Abrimos esto Hay un Moltres por ahí, por cierto, claro Está Moltres Está puto Moltres Vale, sí, pues ya está, está Está está, aquí Está aquí, ya está, es aquí el final, vale Perfecto, pues nada, combatimos esto y ya está Y así dejamos el capítulo aquí, y fin Un poco largo, pero Pero merece la pena, hermanos Está Moltres por ahí, vale Creo que Moltres debe estar Por la escalera esa que no he querido bajar Debe estar por ahí, Articuno, venga Di que sí, hermano Legendario para terminar el capítulo Vámonos Venga, Albi, que vas a evolucionar Joder, y vas a terminar el capítulo en todo lo alto, coño Fuerza Lunar Soy más rápido Tengo más nivel Tengo ataque por Stab Mátalo No, ni de coño Rugido, bueno Ok McKay. Un segundo voy a quitar la guía esta Que ya no la necesito, la tengo aquí Pero no Steve reviéntalo. Escaldar Poderoso contra este articulito. Qué que malo, qué malo, qué malo, qué malo. No, enfado. Claro. Obviamente al otro no podías hacerle enfado. Porque era tipo hada. Y de hecho, ahora es cuando se viene el troleo. Y vuelve Albi. Obviamente. Porque soy tipo hada y te lo comes. Articulo con enfado, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla. No sé qué tipo será. Supongo que... Supongo que será... No sé. Golpe cuerpo. Vale, a ver. No me paralices. Como me paralices me rayo, ¿eh? Vale, perfecto. Ah, no le afecta el terremoto. Muy bien. Que es tipo volador. Tócate el huevo derecho. Golpe cuerpo. No me paralices. No me paralices, hermano. Perfecto. Fuerza lunar. Y mátalo. ¿Lo matas ya? ¿Lo matas ya? ¿Lo matas ya? No. Vale, otro más. Le bajo el ataque especial. Bien. Bien. Bien. Fuerza lunar. Perfecto. Aparcado. Vale, le quedan dos. Tienen bastante poco nivel. O sea, bastante poco. Pero cuidado a la liga Pokémon, eh. Dodrio. Dodrio. Este le tuvimos, tío. Pero como siempre, pues no me acuerdo. Voy a seguir. Y ahora cambio de Pokémon, ¿vale? Shiny. ¡Un Shiny! Cambiamos. Oh, tengo el WhatsApp abierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me pasa siempre, chicos. A ver, lo cierro, ¿sabes? Ahora Me pasa siempre, tío, últimamente cuando grabo O sea, no sé qué pasa A ver, ¿qué tienes? Puya nociva, menos mal Menos mal que he cambiado Porque se venía, se venía la afiliada. Eh, bueno, obviamente Mega y cascada Ahí está Mega Evolving Y ahora va, cascadita Cascadoto, que revienta a Dodrío, que es muy eficaz. Ha retrocedido. No, no es muy eficaz. No sé por qué. Había sonado como si fuese muy eficaz, pero no, no es muy eficaz. Cascadoto, te lo comes, Dodrío Y ya está, le queda uno. Y subimos al nivel 55, lo cual es bien. Dicho y hecho. Vale, que suba también Albi. Que suba Albi. ¡Sí, chicos! Tenemos evolución de Starter. Bien, perfecto para terminar el capítulo. Parasect. Seguimos. Sin problema. ¿Tuvimos un Parasect? No, ¿no? Creo que este no lo tuvimos. Pues, cascada. Yo no freno en mi intención. Uf, qué poco. Pantalla de humo. Si hubiera hecho sustituto, hubiera sido mejor. Cascada. Voy a haber hecho terremoto, la verdad. Lo falla, claro que sí Trueno Cuidado, eh Soy tipo agua ¡Charlie! Vale Vale Perfecto Es el momento, obviamente, de sacar a Steve O sea Por si tenías alguna duda, ¿vale? Ese trueno No me ha gustado Ese trueno no es el mío Vamos, Steve Tú puedes, compitrueno. trueno Pantalla de humo ¿Es que dan mucho la turra o no dan mucho la turra? Eh, hueso meral Ahí está, no le afecta, es volador Es volador Es que es increíble la mala suerte ¿eh? Pues escaldar, entonces Siendo volador, pues bueno, ahí está el escaldar A ver si lo quemas Qué malo ojo. ojo, ojo la furia, ojo Vale, pantalla de humo la pantalla de humo toca los huevos, pero sobremanera eh. Va, escaldar, no lo falles No lo fallas, que es buenísimo Nuestro Raichu, ahí está, quémalo Quémalo, por favor Se agradecería, no, pantalla de humo Joder, tío, es que voy a tener que cambiar de Pokémon otra vez Esto es Incredible Pokémon eh, Saúl Yo qué sé, cualquiera lo va a matar, así que Además, si tipo volador Un rayo hielo de Saúl Cremita de la buena. Vamos, Starmie. Este tú puedes. Finish him. Furia, que no me afecta. Claro, perfecto. Rayo hielo. Eres más rápido, obviamente. Y este Parasek a tomar por saco. ¡Oh! Es neutro. Debe ser hielo-fuego o algo de eso. Esto, volador-fuego o algo de eso. Muy guapa esa combinación también. Tipo Charizard. Perfecto. Nice. Tenemos evolución, ¿no? ¿Confirmamos? ¡Sí! Sí, toda una serie para esto chicos Toda una serie para este momento Ha aguantado, que no daba un duro ¿eh? O sea, yo no daba un duro inicialmente Nuestro starter, nuestro maldito starter Por fin hermanos, por fin Dragonite, que es tipo hada psíquico, perfecto Qué guapo, qué guapo Ok, pues se supone que aquí fuera... Aquí ya está, ¿no? O sea, aquí estás cerca de la salida ya. A ver. Sí, ahí está la salida. Aquí a la izquierda, creo, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. En efecto... O sea, no jodas. Tiene que estar aquí. Tiene que ser aquí. Sí, aquí está. Mira, mira, mira, mira. Por aquí va a ser. O no. O no. O no. ¡No! Este es el... No puede ser. ¿Qué he hecho? ¿Me he rayado o algo? ¿Es por aquí? ¿En la guía ponía que estábamos ya en la salida? ¡Ah, vale! ¡Perfecto! Vale, chicos, pues estamos en la Liga Pokémon. Vamos a dejar el capítulo por aquí que se ha hecho eterno. O sea, 36 minutos de grabación. No sé cuánto habré dejado en el capítulo, ¿vale? Así que, bueno, buen capítulo. Hemos conseguido por fin la evolución del starter. Gracias, Dios, eh, ha servido para algo Y nada, nos vemos mañana, bueno mañana Cuando sea el próximo episodio, que no sé cuándo lo subiré Con la liga Pokémon prepara las tetis porque, ojito, ojito Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao, chao